Caféito, pues! ¡Marcela! ¿Qué pasó con la guapanela que Raúl tiene que irse a trabajar? ¿Pero a trabajar en qué, amá? Si el café de esta finca nomás no está dando meras pérdidas. Escasamente tenemos para comprar las cosas de la casa. ¿Y el plátano todavía no está hecho? Vea, Raúl, desde que su papá murió, usted como hermano mayor, el que tiene que estar al frente de la finca. Porque yo no voy a permitir que usted y sus hermanas vengan a hacer lo que les dé la gana Y si me toques que les cuente, cuente les doy, porque a mí no me tiembla la mano ni me da el culillo Pero escucha, yo ya soy muy viejo para que usted me esté pegando, ya he tanta abobada también ¿Cómo así que tanta abobada? Ya, no, madre, pero le pegué Pero mal. también, toda toda tomar... ¡Y usted, estoy ahí, papá. ¿vale? ¡Y usted, Marcelo? no quién soy pues déjame adivinar pues qué más va a ser la Sota más hermosa de todo el mundo ¿Qué comes que adivina mandarina bueno ya toda esa usted que hace por acá si no tendría que estar pues en el colegio Sí, pero me escapé porque tengo que decirte algo muy importante Sí, quedó tan importante mi amor no, amor tú sabes que yo quiero que tú te salgas de la finca para irnos a vivir juntos, que consigas un trabajo. Pero mi amor, usted ¿sí sabe que eso es lo que yo más quiero en la vida. Pero por el momento me toca ahogármela con la finca. Por ejemplo, mi cucha y mis hermanos, yo como los voy a dejar solos. Usted ¿Sí sabe que desde que murió mi cucho, a mí me toca poner el pecho a la situación. Mi amor, pero mira que Marjorie me dijo que es el hermano Carlos, está buscando personas para trabajar y que pagan muy bien. Pero también tú me tienes que entender. Que por fuera de la finca lo único que yo sé trabajar es construcción. Mi amor, pero si quieres te doy el número y lo llamas a ver qué es. Tú sabes que esto lo hago por los dos. Francita, mi amor, verdad. Yo no sé qué sería mi vida sin ti. Gracias a Dios que te puso en mi camino. Te sí. amo. Tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. Gracias, te amo. Yo también te amo. Te reamos. ¿Yo Miguel? ¿Yo Juan? No, no, no, no. Pero muy balón pues, ay madre... Sí, sí, todo bien. ¿Es que, qué? qué? ¿Cómo con la pipita? Bueno, es que todos nos falsearon ¿Qué? y todavía no nos han pagado. Sí. Pero, ¿cómo es que vos? ¿Cómo es que hubo? Chinga, no es que nos... pilla, ¿Si ¿sí, qué? No es que nos falsearon y no, no, todavía no sí, nos hizo, han pagado. eso a mí que me interesa. Entonces, no le vamos a poder pagar la plata todavía Ah, nosotros la pagamos por la tarde Pero es sí. un plástico de plazo Ah, entonces estos caras de chingos Después de ganar, pues Ay, vos, todo ah. bien Vos, Chinga, ¿Qué? ¿Qué? chinga, chinga, todo bien Pero acérquese, que estamos como familia Venga, ¿eh? que hay muchos sapos por ahí Oiga, entonces, que ¿Mi plata que ¿Está cuándo, pues? ay, relájese, nosotros la pagamos es ¿sí? ahí que nosotros no Le falseamos Yo soy buena chica. gente, pues y eso porque usted tiene la cara de rata y usted de sinvergüenza. Les va el plazo hasta mañana por la tarde. Y vaya donde no me la paguen mañana por la tarde. Todo bien, todo bien todo y todo no mal. No me la pagan mañana por la tarde. Y me los fumo. Le mando la factura a su familia, amigo. Todo bien, relájese. Pero si me escucharon, si me escucharon Sí, sí, todo bien. O les quedó alguna duda. No, no, hágale no, todo, todo bien. bien Relájese. Ah, listo, todo bien. No, ¿Qué? No, no, ah. todo bien. No, okay, no, ¿Qué? Don A la orden, joven. Alfarime, a un minutico. ¿A qué operador? A un 325. Bueno. ¡Eh, Raúl, hermano! ¿Qué, Carlos? ¿Qué? ¿Qué me cuenta? Todo bien. Todo bien. Parce, ¿cómo le parece que en ese momento le iba a llamar? Sí, ¿cómo para qué o qué? No, pues, como le parece que Esperancita me estuvo contando que se está necesitando unos chinos ahí? Que es que para trabajar, yo Ay, no Ay, sé parce, qué? me lo mal acordó. Sí, yo necesitaba unos compañeros que... Me acompañan a hacer una vuelta y quiere Mine y yo lo voy contando como una vuelta... No, lo ha oh, por... pero ¿qué eso de qué trata o qué? Ay, hermano, pero no me preocupe que con eso vamos a ganar buena plata. Mine, dale, que... No, oh, pero obviamente... si hay plata todo. Bien, Oiga, jóvenes, el le de momento? la llamada. No, de ella. Muchas gracias, don Atilano. Ah. Los jóvenes de hoy en día, Dios mío. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes buenas tardes. ahora pertenecen al Frente de Liberación Popular. Ustedes nos van a ayudar a combatir la opresión, la marginalidad, las injusticias. Ustedes van a ser hombres con mucho respeto y admiración. Se les va a pagar un buen sueldo y se les va a pagar bonificaciones si exterminan a varios de nuestros enemigos. A partir de ahora vamos a ir a un descampado y van a recibir instrucción militar y para que se motiven hoy mismo les vamos a hacer su primer pago a sus familias para que arreglen lo del mercado y otras cositas les vamos a dar una indumentaria e implementos de aseo así que no tienen que irse a las casas a recoger nada Señores, hagan el favor y me hacen una fila aquí que les vamos a solicitar sus documentos y los teléfonos celulares. Los vamos a reseñar. Compañeros, acompáñenme aquí. Por favor, documentos y celulares. Papeles. Oh, oh, ¿Qué oh, oh. sí, pasa eso? Papeles. Fue tranquilo. Pero no, usted no me dijo que nos teníamos que ir hoy. Ah, ah pero tranquilo, no, me pues que ya le van a mandar plata a nuestros familiares, entonces, ¿de qué preocupa? ¿Cómo es que de qué me preocupo? No, es que no me despedí ni de Esperanza ni de mi cucha. Ah, pero ahí sí no sé. No, y entonces nosotros cuando volvemos, pues. Yo tampoco lo sé, a mí no me dijeron nada de eso, entonces. No, pues, pues... usted no sabe nada, entonces. Ah, pero, eh. Mami, usted misma escuchó cuando Raúl dijo que aquí en la finca no había nada para hacer, entonces fue a rebuscárselas. ¿Y por qué no me habían dicho nada? ¿Acaso que me tiene miedo o okay? Ay, mami, pero es que se con ese huevete en la mano hasta ahora, Raúl. Yo creo que le dio miedo, entonces mejor se fue y no le contó nada. Sí. ¡Sinvergüenzas, fariseas, hipócritas, traicioneras! Y eso, ahora otra vez ese otro sinvergüenza, que si no lo encuentro hoy lo busco por allá y donde lo encuentro, mejor dicho, pues lo saco a palo. Y ustedes caminen también, me acompañan a escoger la pastilla, pero hágale que le hagan a los calzones, babosas, tortugas, abánenle. Bueno, agua, ya me voy. Bueno, mija, mucho juicio, no se me demore, Yo, sí, Señor la bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola señorita Esperanza Hola ¿Por qué tan preocupada? Porque no sé nada de Raúl Ni siquiera me ha llamado Y pues él se fue hace trabajo que se me dijo No, pues yo también venía a contarle Carlos nada que aparece Le hemos estado timbrando y se va a correr vos. No, pero es que yo tengo la culpa Porque yo le insistí que se fuera. ¿Y esas bodas que miran? En no el poco que esas montañosas, sabe que eso es pura envidia Que le habrán pasado a los muchachos, tan cumplidos que son y nada que llegan. Ve, y esas estúpidas que tanto nos miran, ¿será que saben algo y no nos quieren decir? No, pues como la tonta de Esperanza se creó una chindita Ay, no les ponga cuidado a esas estúpidas, mejor vamos a la casa de Jimmy a ver si saben algo Ay, de una vez arrimamos a la de Daniel Vamos Vamos ¿Qué iba a esperanza, alguna de ustedes a de Carlos? No. Es que esta mañana Don Atilano me dijo que estaba con Raúl. ¿En serio con Raúl? Sí. Ay, vamos a preguntarle a Donatilano. Ah, listo, vamos. Vamos. Sentimento cuyauro para toda la nación, que es en ríos y montañas y es distinta a la mañana, es lo que veo día a día desde mi ventana, remojando la huerta, sembrados con fe Que viajaron por Colombia, buscando un territorio que por su belleza sombra se va tejiendo el pergamino donde Dios puso su mano. Por eso yo quiero que se banque A esta izquierda se amaña y se queda Ya no lejos se puede oler y ver, oler y ver. pues rápido que los mamá, chao, chao, Sí, chao, chao, chao ¿Y usted qué era lo que me quería decir doña Marta? Como le iba diciendo doña Lucrecia, estos muchachos como que se fueron sin decirle para dónde y llegaron unos tipos engañándolos a ellos. Ay, qué pecadito, mi muchacho. Yo lo regañé ayer y le pegué y, y porque él me dijo que estaba aburrido aquí en la finca. Y la guapanelita que le serví ni siquiera se la tomó. Debe estar más hambriado. Sí, doña Lucrecia, lo que estaba buscando usted, que esos muchachos se aburrieran y se fueran de la casa y quedaros usted solita con doña Inés. No, pues al menos me quedan las muchachas y mi mamá también. No, eso es lo que usted cree? Como los novios de las muchachas también andan desaparecidos en la lista de los desaparecidos, no es nada raro que esas, que ellas, las muchachas, se vayan directamente a buscarlos a ellos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué esas cagogonas tiene novio? ¿Usted no lo sabía, doña Pues ingresa. no, hasta ahora me entero. Todo el mundo de aquí lo sabe. Estas culicagas, Marcela, Sofía, ¿dónde están? ¿Dónde están? es que pues. pues qué montarle la inteligencia, pues para que pague, pues. No, no. No, qué, no, plazo, ¿no qué, no, no más qué, más, no más plazo. ¿Y te plazo, más plazo hasta cuándo? Plazo, Ay, está para la noche. A ver qué es lo que traen ahí. Más plazo, chico. Más plazo, más plazo, ¿hasta cuándo quiere, pues? No, haga Le he que ya cumplió el plazo, mijo, ya cumplió el plazo, ¿qué es lo que pasa? No, hágale otro poquito más de plazo. ¿Me va a apagar o me va a pagar? Yo le Háblame pago. pues. Yo le pago, pero en un poquito más de plazo. Ya sabes lo que va a pasar. Yo se lo dije. Chinga, ah, más plazo con la tarde. Chinga, chinga, espere, verá, chinga me va a decir, pero más tarde. No, no, hágale más plazo, en otro poquito no, de no plazo. Nada, sí, ahorita le doy más plazo, espéreme ni verá. No, pero no nos va a decir nada. no Que ella de con este de mal Señora buenas tardes Muy buenas tardes joven. ¿Alguna una de familiar de Carlos? Sí, yo soy la hermana. Yo soy la novia. ¿La novia? No, yo no lo puedo creer. Sí, créalo, porque yo soy la novia. Uy, o sea, que él me mintió. Ese es mucho descarado. Lo que pasa es que él y yo tuvimos una relación y debido a eso yo quedé embarazada. Es por eso que yo le traía a la niña para que se hiciera cargo de ella. Mentirosa perra igualada, ¿cómo se le ocurre? Hágame el favor y me respete, No me insulte, mucho menos delante de mi hija que tanto como usted y yo fuimos engañadas por Carlos. Eso es chica, Cállese, mi hermano. Y además, ella si dice que la niña es de Carlos, hay que creerla, es ¿no? Como es de chiquita y de linda. Ay, toda tiernita, toda preciosa, ¿puedo cargarla? Claro, es de la tía, aunque a muchas no les guste. A mi mamá no lloran, ¿tú eres Ay, mi amor, no llores. Ay, qué carnal. Toda chiquita, toda linda, sacó la nariz de Carlos. Ay, Ay, se cambió no. esa cara. Alejandra, espera un momento. Vamos a hablar. ¿Qué quiere? Ya dejemos tanta oda, tanta estupidez y más bien una mona es para buscar a los nuestros. ¿Entonces amigas? Sí. Entonces entra y saca una foto de Daniel y tú de Jimmy, para sacarle volantes y nos vemos en el parque. Buena idea. Sí, ¿Listo? ¿Listo? Vamos, ¿no? sí, vamos. Atención, última hora. Hace pocos minutos fue detenido el peligroso delincuente Jason Bernal, alias Chinga, quien tenía orden de captura por homicidio y tráfico de sus Podría tener una condena de hasta 25 años de prisión. ¡Capturaron a Chinga! Cuando Capturaron a chinga. Sí. Oh, ya lo debemos, no vemos nada. Para poder entender que adoro esta hermosa tierra que me vio nacer El trabajo en el alma, así fue desde un principio Es lo que identifica sus 12 municipios Y con dignidad, Armenia su capital Poder mirar el valle de Cocora Salento, es lo que el pueblo añora Verde, amarillo, vinotito, El color de mi bandera Escudo de gente guerrera echa para adelante, mirando mi Quirío Nueva York ya no es tan grande, no. no Nueva York ya no es tan grande, no Oh, my Esta canción es dedicada para todos aquellos que piensan y creen Que el Quindío es el paraíso del mundo Una vez más Sandy en sí representando Round Flo Conmigo en la guitarra, un poco de melodía Una tierra de equipo y café por el mundo Escucha esto que dice así Del Quindío soy, en el Quindío vivo yo Mío, ay Dios, ay Dios, ay Dios oh, oh. Yo sabor patria que corre por mis venas cada vez que entono estas letras son canciones y poemas de lo más profundo de mi corazón sentimiento cuya Europa toda la nación riqueza en ríos y montares, y que es distinta la mañana es lo que veo día a día desde mi ventana recordar a la abuela remojando la huerta plátano y café con fe, sangre de arrieros que viajaron por Colombia buscando un territorio que por su belleza sombra, entre cruces de camino se va tejiendo el pergamino. Y tío pedacito verde de Colombia, donde Dios puso su mano, donde todo el mundo te trata como un hermano. Hizo fato, haloquidiano mano representando el diario urbano 100% colombiano. Ah, uh, ah, uh, haloquidiano mano el más puro café, orgullo colombiano. ah. Uh. Soy humano y quiero gritarlo, esta es mi tierra la que amo la que brinda el calor y las estrellas de la noche en Sijuanjo por eso yo quiero que sepan que el que viene a esta sierra se amaña y se queda mirando la dulzura de una hermosa chapolera Que con sangre cafetera, con sangre yo vengo, vengo, vengo de cuna, sabor de, de campo cuna. y olor a tierra en nuestra gente campo, que habita en ella Sangre cafetera Yo vengo, vengo, vengo de cuna Sabor de campo y olor a tierra Es nuestra gente que habita en ella